un operativo aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bien, el día de ayer inició el operativo del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, el cual viene a regularizar lo que son el área de transporte de, de motor, ya sea motoconcho, delivery, mensajero, y entre otras funciones que se le asigna a, a este sector de, de motocicletas. ¿Qué se persigue cuando? Bien, dentro de los objetivos de, del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, correspondiente a la parte de, de motocicleta, eh, son cuatro objetivos principales. Dentro de ellos, el primero está la seguridad vial, que abarca ya el tema del casco, que de una manera u otra va a ser requerido para poder transitar en las calles. Eh, eso es en, en un primer orden. En un segundo orden se viene a limitar lo que es eh, la venta ilícita de, de motocicleta, ...se va a controlar mediante este registro... Eh, ...por otra parte, el otro objetivo... ...tenemos el aumento de, de cumplimiento de... ...y fiscalización... De, de, ...de este sector transporte... ...ya que... ...en muchas ocasiones no tenemos... Eh, ...identificado en cualquier situación... ...que se presenta un, un motociclista... ...y con este registro... ...va a, a ser posible identificarlo... ...de una manera correcta... ...y en... en cuarto objetivo como ya te había mencionado eh, es identificar el conductor y, y la motocicleta como bien te decía eh, es necesario el casco para hacer este registro eh, el motor obviamente eh, la cédula y el pago de los 600 pesos que, que se estará pagando puede ser pago en la, en la oficina de del banco de reservas o acá en la unidad móvil Hay muchas interrogantes de esta persona que sacan motores financiados y no tienen la placa ¿qué procedimiento sería en este caso? Bien, con respecto al tema de la placa eh, se está trabajando en un proyecto que ya en los próximos días el, el director va a anunciar con respecto a a, la, a esa parte de, de, de, de la matrícula de los motores pero de momento acá estamos solicitando simplemente esos documentos la persona... porque el, la idea es hacer el registro debidamente de, de la motocicleta y de los conductores. ¿Las la personas que tienen varias motocicletas tienen que sacar? Sí, las personas con varias motocicletas deben pasar por aquí, eh, con cada una de ellas, hacer su, su debido registro. Igual pasa con las personas también que tienen un vehículo y, y lo usan varias personas. Entonces, en ese caso también, cada una de ellas debe pasar por aquí hacer su registro. ¿En qué horario estarán? Bien, estamos trabajando aquí de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Repíteme el nombre tuyo. Luis Paulino, supervisor regional del Intranque.